Void es un proyecto audiovisual que venimos trabajando Andrés Aroch y yo desde hace muchísimos años. Hemos sido amigos y hemos estado creciendo como a la par, eh, compartiéndonos eh, videos y viceversa, eh, le compartiendo audios y cada quien como narrando diferentes experiencias. La idea de un mensaje sonoro que para nosotros, creo que en este caso es audiovisual, es más bien como compartir emociones que hemos tenido y buscar como que nuestro receptor tenga empatía hacia nuestras emociones. Los invitamos este jueves 21 de noviembre al mensaje sonoros número 16. A las 8 de la noche a escuchar nuestro proyecto Voice en el Centro de Cultura Digital.